Recientemente hemos estado evaluando y ahora se acaba de terminar de votar el proyecto que moderniza CERNA Pesca. Esa es una medida bien concreta que tiene que ver precisamente con que eh, este Servicio Nacional de Pesca tenga las capacidades y los recursos para poder hacerse cargo de la función de resguardar que no exista la pesca ilegal. En ese sentido nosotros estamos de acuerdo con que es algo que hay que regular, sin embargo nos parece que hay que tomar otras medidas y que eso no va a ser suficiente. Eh, en ese sentido nos parece muy importante, por ejemplo, que se altere el fraccionamiento y las cuotas actuales porque regular por un lado está bien pero lo que hoy día hace que muchos pescadores artesanales caigan en este ilícito tiene que ver principalmente con las fallas de fraccionamiento y de cuotas. de acuerdo con la medida que tomó la, la subpesca, eh, va en la línea precisamente de ir, eh, haciendo que, de ir eliminando el arrastre nosotros en, eh, hemos estado discutiendo en la comisión de pesca el proyecto de la gibia que precisamente pretende eliminar la pesca de arrastre en ese recurso en específico eh, y nos parece sin duda muy positivo que avancemos en encontrar otros mecanismos de pesca que sean selectivos y que por lo tanto permitan que las especies marinas y los recursos se sostengan durante el tiempo hay que aclarar que no son los recursos marinos y por lo tanto sabiendo que la pesca de arrastre es corrosiva es necesario tender a su eliminación Creo que la primera tiene que ver con, con lo que decía al comienzo de cuotas y fraccionamiento, eso es necesario revisarlo, una forma de, fortalecerlo, de fortalecer la pesca artesanal tiene que ver con ello, una segunda que tiene que ver con eh, la plataforma social y la seguridad social que se le asegura a los pescadores y a quienes trabajan en la pesca artesanal eh, y una tercera medida que tiene que ver precisamente con el fin del arrastre y la protección de los recursos marinos. <música>